¡Hola! Soy el pollo Pepe. Mi signo es este. Yo como mucha cebada. Y por eso tengo una gran barriga. Yo como muchísimo trigo. Por eso tengo un grande y fuerte pico. Yo como mucho, mucho maíz. Por eso tengo unas enormes patas. Yo soy muy... ¡Muy grande! ¡Pero mira a mi mamá! ¡Uf!